para que ligue y bueno sacamos agua ahí mismo del lugar y lo le vamos agregando agua al hogar que se ligue poco pesca eh, la ventaja de este tipo de <ríe> sí. carnada es Ganar que poco bueno, pesca. Se, se emplea en la línea coreana sí. no, no, más a redonda digamos y cuando cae en el agua eh, en el fondo va desgranando y eso hace que atraiga mucho un poquito? tanto un poquito, a bodas, caldos tironía bueno. Sí, es una carnada sí, muy así, abundante acá, y por lo tanto hacia lo ancho, ofrece sí, para acá, mucho atractivo a, a, a las especies ¿no? así que se dio muy bien la pesca eh, luego estuvo igual, en la primera ya, semana de enero a la estuvo pesca, cerrado el bueno, parque volver, y a partir volver, del 6 reabrió de ya con eh, la Buenos Aires playa donde ofrece al turismo eh, una playa y juegos y igual, acuáticos para valle, no harina, ya hay muchísimas eh, no le pon la caña, creo que está una medio, eh, donde se puede pescar medio, en todos la lados eh, mira que cañita pero, Leo bueno, eh, el que estaba muy bueno, así que bueno, eh, le dejamos estas <risas> imágenes de una pesca La traje en el bolsillo la caña esta Gratuita, costera, y si sí. más adelante a saber el verano tengo? podemos volver a concurrir y, Claro, bueno, falta pesca, alguna otra nota de que pesca que, para, para los niños Aquí nomás, en capital federal la meten en cualquier lado esa cañita sí, saborito. Una que si esto esté realinado Se lo dedicamos a Bati Que te sí. realinado Ya sí, estamos con León Nico esta vez con caña bien livianita, livianita ¿te bien gustó? Livianita abajo. Pero sacamos el más, el más grande El más grande con la más chiquita Bueno va para el agua dale Espectacular esa sábado ¿no?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 Acá estamos detrás de cámara, mirá, la escena, detrás de escena. ayudarlo a león acá para que entre en foco sí, está con la voz por acá qué qué yeah. No puede estar un fácil y... <risa> <risa> ¿Pero está enganchado con una línea? No, no ¿Entonces? No, está loco Ah, qué fuerza que tiene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 con alguna polenta, con cualquier cosa, galletitas, ¿no? galletitas de supermercado. Pues, sí. Eh, tarota, sí. Esto que vamos a meter en bolsa. Entonces, en cebador metemos arenado, en anzuelos. Sí o sí, hay que, anzuelos tienen que flotar, por eso, terjopol o goma eva. Banderitas de goma eva o bolitas de terjopol. Esto terjopol se usa en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 a ver más fotitos Grandes Matungos de la Salada Grande de Madariaga Pescalo junto a Diego Palas Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas Bueno amigos, bueno hoy queríamos mostrar algunas de nuestras novedades, entraron algunos modelos más de las pistolas de Adensoft, han entrado revólveres, sí que hace rato que no entraban, esto es una copia del Col, Python, la CZ de Duty esta, 75, esta es una pistola ya que tiene blowback, o sea cuando tiramos, cuando disparamos mueve la cordera para atrás simulando ser un arma real. La versa BP9 también que es un clásico ya. También con blowback. Esta es una Umarex que no tiene blowback. Es toda de polimero, es un poco más económica, pero está muy buena también, ¿no? Esto Solamente prestamos el gatillo y disparamos. Es Middan Wesson. También. Esta no tiene blowback, pero la corredera es metálica. Bueno, sí hay un montón de modelos, de Versa, Col 1911, Beretta 92, la Col Defender esta, que es hermosa, toda metálica, hermosa, bien compacta, exactamente igual a la original, como decía el 100. Bueno, como siempre decimos, no duden en comunicarse con estos modelos, o algunos de estamos disponibles. o, o, o si no tenemos, no podemos conseguir, así que esperamos su consulta, y pienso todo el país como siempre, nos estamos viendo en la próxima con más a ver.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 Eh, que bueno se mantiene durante todo el año eh, y bueno, y la gente le gusta, tiene sombra se siente incómodo, se ha hecho un concurso muy familiar eh, ah, no, así, que, así que bueno eh... lo están llamando ¿Entre? Matías, pues, lo están volviendo loco porque estamos en pleno momento de organización en un ratito empieza el concurso así que lo capturamos ahora para charlar un poquito con, con Matías bueno Matías, dame un poco que, que para vos cuál es el secreto de haber logrado un concurso tan característico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 Si hay alguien que quiera hacer trampa, claro. sea ha descubierto o, o sea así, eliminado. Eh, la verdad, que eh, el año pasado, bueno, tuvimos unos comentarios uh -huh. de que supuestamente venía una carpa en una conservadora. Mira. Y bueno, tomamos la decisión sobre la marcha sábado a sí. las 2 de la mañana, sí. a 3 horas del concurso, de revisar auto por auto Mira. y conservadora por conservadora. Right. Los fiscales. La verdad que tuvo una repercusión bárbara. Buenísimo. Muy contenta la gente de que hagamos eso. Teníamos claro. miedo. Claro. ¿Viste? Porque ahí hay gente que no le gusta que vuelven nivel las cosas. Yo estoy seguro que era un porteño. Iba a decir ¿Esto estoy seguro que era un porteño que había he hecho No, no, no. no. <risa> Igual ya lo teníamos identificado está todo. Bien, está bien. Eh, otra cosa que se hace eh, cuando toda la gente está en la fila, los chicos, cuatro y media de la mañana, están pasando ganchos. Ah, bien. Por si hay una línea enganchada, porque Mirá. bueno, cualquiera. Ah, claro. puede... cualquiera puede dejar una y línea. Sí, a la noche, qué sé yo. Vos podés entrar por medio de un campo y enganchar, eh, es todo quinta y campo alrededor de la costanera, Claro, ¿no? claro. Y enganchar una, una tanza con una carpa y queda. que. Y yo, después la está en el río Y ya, y ya está. ¿Dónde ya la sacan? Está. Se terminó. <ríe> y claro. entonces, bueno, son esfuerzos que realizan todos los, los que laburamos, uh -huh. que ha hecho que, que el concurso sea transparente, crezca.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 nada, fondeo de aparejos con kayak o motos de agua y toda la experiencia para dar con estos trofeos. Comunicate al 23 17 48 78 44 en facebook.tiburón la señal que está arrancando el concurso o qué? No. Ah, sí. Sí, que sí. está arrancando el ya concurso. Arrancando. Está, listo, ya me corro. A ver cómo arranca los pies de la barriga. Al agua, Pato. Pato que ve. Ahora vamos a buscar medio, a ver. de Saladillo de Saladillo también sí. bueno acá hay compañero también de Saladillo sí, compañero, está, el, el amigo Acá marcando visto? roncha acá en el... ¿eh? <ríe> muy bien, muy bien <ríe> con... ¿Pasta? Sateca, nada, pasta pasta Felicitaciones que gracias que en el podio, seguro, seguro bueno, en el podio mirá. bueno, seguro, muchas gracias acá está el otro